Bueno, pienso que, es que nos llevamos a una derrota injusta, ¿no? Este, más allá que no hicimos un gran partido, generamos las mejores chances, sobre todo en el primer tiempo. Y bueno, en una jugada fortuita, este, eh, Cruz Azul encuentra el gol. Eh, ellos aglomeraron mucha gente del medio para atrás, con mucho oficio. Eh, nos trataron de bloquear permanentemente nuestro juego ofensivo. Nosotros fuimos a buscar, como, como siempre lo intentamos hacer generamos alguna chance, sobre todo, repito, al inicio del partido, en Andamba Ramos, y, y bueno, ahí está un poco el pecado nuestro. ¿no? Después buscamos, pero bueno, hay, hay que reconocer el oficio de, de, de Cruz Azul, y obviamente este, nos faltó volumen futbolístico. ¿no? Este, es, es muy difícil, por cierto momentos difícil para nosotros, para el Madrid, para el Barcelona, para cualquiera, cuando se está glomera, tanta gente atrás. pues Azul va a jugar de local, quizás hace otro juego, quizás no, no sé pero nosotros seguramente este, mantendremos nuestra idea porque es una manera de sentir el fútbol y bueno, obviamente tenemos que corregir los últimos 20-25 metros para encontrar esas aperturas y poder llevarnos al partido porque tenemos que en definitiva ir a ganar allá, no, no, no desnudarnos en el fondo tampoco pero sí este, correr riesgo para, para ir a buscar, que generalmente los, los corremos Guillermo Almada, el entrenador del equipo de Santos esta noche, ya vamos a analizar sus palabras. Antes vamos con las calificaciones para Santos. Hugo Sánchez, arrancamos con, eh, contigo y con Carlos Acevedo, el portero santista. Pues, el perder 0-1. Pero no implica... tuvo en el cual en el no pudo hacer nada, eh, lo, lo fusilaron prácticamente. La media vuelta de bueno, Rombo fue muy poderosa, sí, ¿no? Salvó una muy buena. No me condiciones a ponerle una calificación parecida <risa> a Chuy Corona, porque no, no, obviamente, o sea, no, en este no, caso perfecto. yo creo que le ponemos 7.5. 7.5. ¿Están de acuerdo en la mesa Roberto, Paco y Jorge? Yo no. Tú no. Yo le pongo más. A mí me gustó. A mí me gustó Acevedo hoy. Yo le pondría hasta hoy alcanzando casi el 9. Mira, Paco. Tiene un par de atajadas, una, el, el remate de, de Cabecita y una más, eh, muy a su estilo, yo le, yo le pongo un 8. Eh, como que no le gusta mucho a Paco ese. No, sí, asevero. sí, sí, pero tampoco le, le vas a poner más sí. de eso, ¿no? su equipo perdió y, y el gol acuerdo, que, y no, pues tiene mucha, no tiene mucho que ver, pero tampoco lo salvó. No, de acuerdo, de acuerdo. Y hay un, también hay un disparo de, de Romo que se le mueve mucho, Roberto, y que finalmente controla bien, ¿no? Sí, sí, 8 me parece bien. Sí, sí, sí, no, no a la altura de Corona, pero tampoco hay un error de, de, de Acevedo en el partido, para nada. Bueno, vamos si salva, a ver. Si, si, si, David, si salva, sí, sí, sí. si salva la del gol, si salva la del gol, obviamente que le pondría 9.5, ¿eh? <risa> Muy bien, perfecto. <risa> A ver, salta, vamos, vamos uno por uno, <risa> jugador por jugador. Omar Campos, ¿qué sí. calificación le das? Ay, está, está muy joven, me parece que le pesó un poquito y además por el sistema que utilizó Reynoso de frenarle sus, sus llegadas, le pongo 7-5. Sí, le costó mucho trabajo aportar ofensivamente a, a Campos. Eh, Mateus Doria, Roberto, el, el, el, el central brasileño del Santos... Es... es que antes de esa jugada que ya comentábamos, que comentaba uh -huh. primero Paco, eh, yo hubiera pensado en 9, 9.5. Lo que Doria ha hecho en la central con Torres ha sido importantísimo en sí, la es liguilla este. para, para el Santos, particularmente Doria. Pero sí, sí creo que hay un error en la jugada fundamental del partido. Por eso no puedo darle más de un 8. 7.5. Correcto. Y Torres, Félix Torres, eh, Paco Gabriel. Sí, cumplió. Cumplió, le ponemos 8. Le ponemos ocho. En general se han comportado a la altura los dos centrales. Sí, de acuerdo, de acuerdo. Bueno, eh, solamente en la jugada, bueno, en la pifia que tuvieron hoy en la jugada del gol. Eh, Orrantia, Emilio Orrantia por el lado por el lado derecho, Hugo. Pues fue de los más destacados del Santos, y estuvo muy uh -huh. insistente y lo, lo, lo buscó mucho, mandó muchos centros y, y subió y bajó de una manera tremenda. A él sí le pondría, no, por lo que hizo él en el campo, 8.5. Correcto. Bueno, ahí están 83 minutos jugados para Orrantia. Alan Cervantes, vamos con la media de contención, Roberto, del equipo de Santos. Qué, qué, qué importante jugador para el Santos en, en todo el torneo. Maravilloso sí. recuperador, distribuidor, le da equilibrio al juego del Santos. hoy. Hizo lo que pudo ante un adversario superior, ante un adversario que en medio campo imponía condiciones. O sea, hoy lo de Cervantes quizá fue de 8, cuando a lo largo del torneo siempre estuvo entre el 9 y el 10 Bueno, ahí pasamos al uruguayo Gorriarán, Fernando Gorriarán, eh, Paco Gabriel de Anda. Bueno, me gusta mucho, me gusta mucho lo que juega, lo que ha jugado, pero hoy, hoy le dejo en un ocho. Y, y nada más destacar, David, si Santos uh -huh. pretende ganar la final, fíjate las calificaciones que le dimos a los jugadores de Cruz Azul y que le estamos dando a los jugadores de Santos, ¿no? que, que, que puede variar muy poco. Eh, realmente, o sea, variar muy poco en las calificaciones que entre nosotros les damos a los jugadores de uno y otro equipo. Si quiere ganar Santos tiene que elevar mucho su nivel individual y, y por consiguiente colectivo. Gorriarán no basta con que tenga un partido de ocho de calificación para hacer que su equipo mejore y pueda aspirar al título. Tienen que rayar el 10 si pretenden ganar la Cruz Azul en el Estadio Azteca. De acuerdo. Bueno, vamos a la parte de adelante del equipo santista eh, Jorge Petrasanta y aparece Juan eh, Otero, el que va por derecha. El, bueno, se invirtieron, ¿no? ¿no? Uno fue por izquierda, sí. luego lograron volvieron a sus eh, posiciones habituales. Juan Otero, el jugador colombiano. De los que yo esperé, la verdad más, no, no nada más de él, sino... También de Ayton, de Valdés, eh, yo le pongo 7-5. Siete, 7-5. Cinco. Siete, cinco. Bueno, vamos. Parecen jueces con... de clavados, ¿eh? <risa> sí. Diego Valdés. Eh. Hugo, vamos con Diego Valdés, el número 10 del equipo Santista. Bueno, no estuvo, como dice Paco, no estuvo al nivel como para... Es que lo que acabo de decir, Paco tiene toda la razón del mundo. El equipo de Cruz Azul estuvo tan, tan compacto y todos juntos, sabiendo a qué jugar, que la calificación fue muy alta en grupo, en conjunto, y eso le faltó al Santos. Así que el Santos tiene que mejorar, como bien dice Paco, tanto en conjunto y luego obviamente de manera individual, pero él le doy un 8. Ayrton Preciado, el jugador ecuatoriano Roberto, justo en una zona del campo donde el señor Almada fue muy claro que les faltó les faltó imaginación, les faltó volumen futbolístico, le faltó muchas cosas a, a Santos cuando intentó atacar al equipo de Cruz Azul. Sí, yo a los cuatro jugadores de adelante del Santos, a, a ninguno lo veo ni siquiera llegando al ocho. Claro, por el buen trabajo que realizó Cruz Azul, ¿no? Preciado, nada más para que apruebe de panzazo, le doy un siete. Correcto. Y nos falta para cerrar la alineación titular, este chico Eduardo Aguirre, Paco Abril de Anda que ha tenido un destacado torneo, una destacada liguilla, pero que hoy apareció muy poco. Sí, no, no, no le surtieron. ¿no? Es difícil como centro delantero que te tiren centros de tres cuartos donde la ventaja la lleva el, el, el defensor. Entonces era difícil para Aguirre. Aguirre le va a costar cuando tiren centros constantemente. Él es más de generar jugadas, controlar y definir. Entonces sí, si le, le, le pongo un 7-5... Tiene que elevar también su nivel para, para intentar arrebatarle el título, ganarle el título a Cruz Azul en el Estadio Azteca. Correcto. Bueno, vamos a brincarnos a los que entraron por de Santos de Cambio y nos vamos con Guillermo Almada. ¿Qué calificación Jorge Petrasanta le das al entrenador de Santos, muy criticado en la mesa por Paco Gabriel de Anda? Ay, oh, yo también. O o el sea, es, que si, si los jugadores tienen que mejorar y mucho, Almada más. Almada, más. Yo hoy le pongo un 6.5 de calificación, el más bajo de todos para mí. ¿Le das tanta responsabilidad también, Hugo? ¿Compartes lo que dice Petra Santa. Sí, sí lo comparto porque no estuvo certero en la estrategia, en la táctica, el parado de jugadores. Y luego sus argumentos ofensivos, tenía que haber tenido algunas variantes porque sabía perfectamente cómo iba a jugar Cruz Azul, y en lugar de hablar en las declaraciones, que fue donde peor estuvo, que en lugar de hablar del rival, tenía que haber eh, hablado de lo que dejó de hacer Santos. Más que por lo que hizo positivamente Cruz Azul, que para él no le gustó, pues yo creo que lo hizo muy bien Cruz Azul, y él lo hizo muy mal por no hablar lo que a su equipo le faltó. ¿Te parece, Roberto, que, que, que, que se vio sorprendido Almada? Porque... ¿Era predecible que Cruz Azul y Reynoso jugaran un partido como el que ofrecieron esta noche? Me imagino que no tan sorprendido. Bueno, estaría muy malo. No habría visto al Cruz Azul. Eh, tenía que atenerse, por ejemplo, a lo que Cruz Azul hizo en Pachuca. Hoy fue muy parecido. Eh, en cuanto a planteamientos, no podemos estar seguros qué tan malo planteó eh, Almada, porque después está cómo ejecutan los jugadores lo que tú planteas. Y En ese sentido, bueno, hay mejores jugadores enfrente. Eso sí lo sí. sabíamos que el Cruz Azul tiene mejores futbolistas, entonces ahí ya tu planteamiento va quedando resquebrajado cuando el de enfrente lo ejecuta mejor. Sí creo que después a Almada le faltó capacidad para adaptarse a esas condiciones, para reaccionar ante lo que el Cruz Azul estaba haciendo y también coincido con los demás, eh, se equivoca rotundamente en el diagnóstico que emite al final del partido. Sí, se queja demasiado al final de... Eh, Paco Gabriel, de que Cruz Azul amontonó mucha gente atrás. Se, se queja de eso. Es decir, en lugar de aceptar, adoptar toda la responsabilidad, él y el equipo de Santos de lo que le faltó, pues deposita un poco de culpa en el rival e incluso se compara y dice que los mismos problemas tendrían el Barcelona, el Real Madrid eh, en ese tipo de situaciones. Sí, bueno, lo, ya lo mencionamos. ¿no? Yo, yo creo que bastaría con decir... Eh... No nos alcanzó, nos faltó volumen de juego, hasta ahí. Pero ya decir que no te gusta o te incomoda o te limita cómo juega el rival, pues bueno, habla, habla un poco de tu incapacidad para resolver el, ese problema, ¿no? Porque al final es obvio que el rival, el rival va a tratar de contrarrestar tus virtudes. En este caso, si va ganando a Cruz Azul, si va a echar un poco para atrás, si va a meter más gente eh, para evitar que le hagas el gol del empate, eso, eso lo sabe cualquiera. Sí creo que... Habló de más, pero bueno, tampoco, tampoco pasa nada. Lo que sí, el planteamiento y los ajustes tendrán que mejorar notablemente en el caso de, de Almada si quiere ganar la Cruz Azul en el Estadio Azteca. Correcto. Solo yo le puse número, ¿eh? <risa> eh seis punto 6.5. 6. Seis. <risa> bueno, supongo que para ahí van las, el resto de las calificaciones en la mesa. Una pequeña pausa. Tenemos más en Fútbol Picante desde casa. No se vaya, no se duerma. Que vamos a seguir platicando de esta gran final, de lo que puede ocurrir el próximo domingo y un poco más adelante Hugo Sánchez nos dirá quién es su favorito para convertirse en el entrenador del Real Madrid.